Hoy te voy a presentar un nuevo sorteo de tiempo de juego completamente gratis Para poder participar debes comentar este video, estar suscrito y darle clic al botón de me gusta Te aconsejo activar la campana de notificaciones de YouTube Para que así te notifique tanto cuando se anuncie el ganador Cuando tengamos nuevas actividades y sorteos ya que son seguidas Atento a las novedades y gracias por haberme escuchado Dicho esto, empezamos Muy buenas a todos amigos y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video de noticias e información de WoW Classic en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de cómo poder hacer oro en esta expansión del juego eh, recientemente voy a estar haciendo más videos del Classic ya que como al final ya me decidí pues en jugarlo, en hacer contenido ya hemos estado haciendo directos, ya han estado viendo videos de noticias, poco a poco vamos a estar haciendo más contenido, dependiendo del apoyo voy a estar haciendo más actividades y atentos a los directos ya sea del Retail o del Classic si es que quieren participar, actualmente jugamos en Ferlina pero otros reinos vas a recomendado sobre todo si eres alianza por ejemplo serían benediction o globulus no que también serían buenos para que uno pueda jugar no podremos jugar entre reinos entre comillas creo pero al menos si ustedes quieren ser alianzas o jugar con otras personas ahí tienen esas opciones tengo compañeros que juegan en benediction si eres alianza así que igualmente estaría dando más información del tema en este vídeo vamos a estar hablando concretamente de cómo poder eh, hacer oro fácilmente en la expansión de lk porque como saben, está a la vuelta de la esquina, podemos ir haciendo oro fácil y esto nos permitiría poder sacar monturas, componentes y demás. También muchos me mencionaban que se puede hacer, eh, pagar la ficha de WoW, cosa que ya hemos hecho un video hace meses del tema. Pero bueno, es un poquito delicado. Puede que lo actualice a guía, dependiendo del apoyo de este video. Pues ya te digo, tendríamos que explicar varias cosas acerca de, de lo que Blizzard permite, lo que no permite... Eh, también no lo que la gente considera un precio apropiado, es un tema bastante complejo que poco a poco vamos a ver explicado esto, vamos a estar explicando entonces también cuáles son las formas rentables de hacer oro, a ver chicos eh, para el primer video de esta sección quiero mostrarles la página de que siempre usamos llamada eh, WoW Profession WoW, WoW Profession perdón es una página que nos ayuda a poder tener algunas guías de rutas de recolección y también nos ayuda para poder este, ver cómo subir las profesiones, como pueden ver esta actualizado tanto para el classic como para TVC, es muy probable que en un futuro también lo actualicen para LK ahora, tú te preguntarás ¿qué tiene que ver esta página para poder hacer oro? las profesiones van a ser el medio más rentable para poder hacer oro, debido a la conformación de las mismas, ¿cómo se conforman? bueno, si tú quieres subir una profesión si tú quieres hacer contenido en una profesión, literalmente tienes que hacer todo el recorrido desde que se creó la profesión hasta la expansión actual no es como en el retail, en donde tú dices, quiero subir, eh, no sé, peletería de cataclismo, así que solamente hago cataclismo. No, en la época antigua se subía, si quieres cataclismo, primero el Vanilla, después TBC, después Lich King, y finalmente cataclismo. ¿Me entiendes? O sea, tienes que hacer todas las profesiones anteriores, completarlas, si es que tú quieres agarrar y hacer la, la de la expansión que tú quieras, ¿no? Si quieres ir a la última expansión, tienes que ir por las otras anteriores. Y esto fomenta al uso de los materiales antiguos, porque son necesarios y obligatorios para poder subir la profesión. Ahí es donde utilizamos esta página. En ella nos dicen cómo subir las profesiones, pero no solamente nos dicen ello. También nos dicen qué materiales necesitamos para poder hacer el contenido. Y a su vez, eso fue lo que vamos a vender. Por ejemplo, aquellas personas que quieran hacer joyería, van a necesitar menas. Entonces, si alguien quiere subir joyería de DLK, necesitará todas las menas anteriores, ya sea hasta la de cobre. Y para eso nos vamos a la sección de minería. Es aquí donde podremos ver todos los materiales, dónde se consiguen y simplemente hacer el recorrido. Si esperamos a que cargue la pantalla podemos ver el recorrido por ejemplo en Orgrimar, en Mulgor, en Tidisfal, en Elwyn, en todas las zonas para recolectar por ejemplo la mena de cobre. Supongamos que ya hemos farmeado la de cobre, ahora queremos farmear alguna otra y queremos venderla porque repito, la gente que te los va a comprar, la gente que te los va a comprar, lo va a hacer para subir las profesiones y llegar hasta LK o inclusive en TBC. Después van a querer utilizar el estaño. La plata y demás y se puede recolectar en estas otras zonas. Tú lo único que tienes que hacer es seguir las rutas. Tú sigues el recorrido, tú haces el contenido, tú haces las actividades y de esta forma vas vendiendo. ¿Quién te lo va a comprar? Repito, te lo va a comprar quien quiera subir las profesiones y de la misma manera con todo en un futuro también mencionaron que iban a agregar la inscripción entonces las plantas también van a ser bastante rentables todo aquel que quiera alquimia o plantas necesitará pues de estos materiales así que es en este lugar en donde nosotros vamos a poder seguir todas las rutas de recolección que repito aquí están en pantalla y ya simplemente hacer la actividad recolectamos todo lo vendemos nosotros también vamos aprovechando para subir la profesión y poder vender el resto de materiales, y ahora tú me dirás, tanta es, eh, farmear materiales antiguos, ¿cuánto oro da? No da mucho oro, la última vez que vi daba aproximadamente unos 50, 100 de oro, depende de cuántos materiales saques, eh, sin embargo, sin embargo, deben tener en cuenta que esto es fácil y lo puedes hacer desde niveles bajos, o sea, este es un farmeo a nivel bajo. Literalmente, si tú me dices, este, Danta, es no tengo nadie que me carree, no, no puedo levear rápido, eh, quiero oro fácil, quiero oro ya, quiero usar el oro para mis monturas, para mis habilidades, lo que sea. ¿Cómo puedo hacerlo en el Classic? Utilizando pues los materiales antiguos, que los puedes recolectar desde el inicio. Tú llegas a nivel 15, llegas a nivel 10, eh, puedes recolectar todo lo que quieras, este, cobre, eh, las plantas principales ¿no? de la zona de Orgrimar y bueno, las zonas iniciales del juego. Y los vas subastando. Eso te va a dar al, al menos algo de orito extra. Y eso lo vas a poder tranquilamente subastar eso te va a dar oro fácil, igualmente con encantamiento, con otras profesiones algo que quiero hacer en un futuro es hacer un top de profesiones y también las combinaciones más apropiadas, tanto en el retail como en el classic, y ese sería un ejemplo de lo que tendrías que hacer, otro ejemplo eh, básicamente encantamiento con sastre para poder crear ítems y desencantarlos te, dar, te va a dar polvos que tú vas a agarrar y vas a poder utilizar para poder hacer oro extra, oro sin farmear inclusive alquimia con nervo acá sí es obligatorio por la dificultad de subir profesiones, que las profesiones tengan ciertas sinergia Herboalquimia, por ejemplo no o si quieres solamente hacer oro mediante recolección herbominería, que también se puede aunque será un poco complicado ver los materiales en el mundo te podría servir un poquito cocina igualmente muy útil primero su es bastante útil eh, el resto de profesiones también por las mejoras que pueden poseer, así que sí sería bueno de que vayas viendo un poquito de todo. Como dije, yo voy a estar haciendo más guías de esto dependiendo del bollo, así que pues atentos. Y para eso, como te digo, usa esa página para que puedas sacarle el máximo provecho a los materiales. Repito, esto te va a ayudar para hacer oro desde el inicio. Pero como cuando tú ya vayas llegando a niveles más altos, nivel 60, nivel 70, hay farmeos que te van a dar oro todavía mejor o mucho más rápido. Entonces sí ve viendo cómo vamos a estar haciendo el resto de actividades. Y ya dependiendo pues de las cosas que vayamos a estar comentando, ahí vamos a ver cosas mucho más óptimas, inclusive oro sin farmear, que es algo bastante sencillo en esta expansión. Así que bueno, ese sería el video del día de hoy. Como siempre, quiero agradecer a las personas que se apoyan el canal siendo miembros oro o legendarios. Recuerda que si eres miembro legendario, Tienes asesorías, contáctate conmigo por el Discord del canal para de esta manera poder ir eh, resolviendo sus dudas y poder ir ya dando las fechas de las asesorías que te corresponde. Si quieres apoyar haciendo bronce ya apoyas mucho, tienes sorteos extra fin de mes y otros beneficios en los directos. Contáctate conmigo ya sea por el Discord o por los directos para también ver y estar enterado de más novedades. Muchas gracias para todos también los que suelen dar like, y compartir los videos, ya que por ustedes puedo seguir haciendo contenido. Muchas gracias, hasta luego.